Saludos mis amigos y mis amigas. Mi nombre es Leonardo Vicente de OG Social Media Marketing. En este nuevo tutorial vamos a aprender cómo podemos crear nuestra página de negocio de Facebook. En esta parte de abajo de la pantalla nos sale el icono de crear. Crear anuncio, crear página, crear grupo, crear evento. En esta ocasión lo que nos interesa saber es cómo crear nuestra página le damos clic a crear página luego nos va a salir esta opción que nos dice negocio o marca o comunidad o figura pública al final siempre ambas opciones te brindan lo mismo ya tú debes saber y tener en cuenta si es un negocio o una marca que quieres promocionar o tú en sí como figura pública o comunidad. En este caso, yo voy a elegir la opción de negocio o marca. Eh, ahí le vas a asignar el nombre a tu página. La categoría tienes que elegirla. Ahí siempre te va a presentar varias opciones. Ya realmente la que se adapte más a tu compañía. Tú le vas a elegir. En este caso le voy a poner comunidad. Realmente nos interesa saber. Es cómo aprender a crear la página. Le damos a continuar. Aquí no va a decir, nos dice agregar una foto de perfil este eh, paso se puede omitir o la podemos dar a subir una foto de perfil directamente yo la voy a omitir aquí también nos dice agregar una foto de portada la podemos subir directamente o le podemos dar a omitir en este caso yo le voy a dar a omitir Y ya realmente nuestra página está creada. Y ahí nosotros lo que debemos empezar es a ponerle los nombres, eh, la descripción de nuestra página a qué nosotros nos dedicamos. Y ese estilo de, de cosas, podemos ya agregar la foto de la portada, la foto de perfil. Pero ya sí tenemos lo que nos interesa que es nuestra página de negocio de Facebook creada. Espero que este tutorial les sea de mucha utilidad y hasta la próxima.